Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en un nuevo video El día de hoy les traigo un increíble addon que ha sido actualizado para estas nuevas versiones Y que la verdad agrega bastantes cosas El addon ya muchos lo conocerán ya que lleva por nombre como Hammer's Time Este addon nos agregaría lo que vendrán siendo martillos, hachas y asadas por así decirlo Que posiblemente las conozcas por el mod de Java que también lleva el mismo nombre estas herramientas lo que hacen es eh, facilitarnos o mejorar la extracción de bloques y minerales Para así avanzar en el juego y la verdad es que está bastante pero bastante bien Incluso en esta actualización se agregó una nueva herramienta para el addon La cual nos va a servir bastante y está muy rota No olvides activar los juegos experimentales y ahora sí sin más empecemos Para los que no conozcan el addon él nos trae eh, estas herramientas que es la gran hacha la gran pala, el martillo, el, las hoces. y también esta es la nueva herramienta que, que se ha añadido en esta versión. Son espadas gigantes que la verdad su diseño está bastante pero bastante mono. Y aparte que es demasiado épico cuando la tienes en la mano porque miren nomás cómo se ve esa espada. Y pues en esta actualización aparte de agregar la espada, que vamos a ver su funcionamiento o cómo sirve más adelante, arreglaron ciertas cosas como por ejemplo la función de los martillos y la de la hoz. Eh, la pala y la gran hacha ya estaban eh, perfectamente en las anteriores versiones, pero sin embargo, les voy a enseñar cómo funciona. La gran hacha eh, solo hay que, eh, funciona como un tricapitator, simplemente hay que picar el bloque de abajo. Y una vez que lo hagamos, como ven, pues se va a romper todo el tronco. Esto no, no importa de qué tamaño sea el árbol, siempre funciona así. Así que está bastante, pero bastante bien y nos va a ayudar bastante en, en un survival. Continuando, tenemos por aquí la gran pala. Esta pala lo que hace es minar en un radio, en un radio de 3 bloques por 3 Y solo basta con picar el bloque del medio para que ocurra esto Esto funciona con todo, con todo lo que una pala normal haría O sea, la, la grava, funciona también con la tierra, el césped, el pozoil y todos esos bloques. Y ahora sí, vamos con lo más interesante y para mí lo que más me gusta de este mod. Los martillos. Los martillos son una herramienta que a lo largo del juego nos van a, a servir bastante. Ya que nos van a facilitar eh, como el encontrar diamantes o minerales que nos ayuden. Y pues esto está bastante bien. Y en esta actualización eh, lo que agregaron es que cuando tú tienes alrededor bloques de, de lo que vendría siendo piedra madre o bedrock. O también obsidiana. Antes se rompía. Pero ahora tiene que ser. Por ejemplo, en el caso de la obsidiana. Tienes que tener un, un, un martillo que sea del mineral que pueda romper la obsidiana. ¿A qué me refiero con eso? Si yo, por ejemplo, voy con un martillo de piedra. La piedra. Eh, digo, de madera. Perdón. Eh, la madera no rompe la, la obsidiana. Entonces, si yo voy a romper esto aquí. Eh, como ven, pues solo se va a romper esto, ni tampoco, hasta ahorita es que veo, no se va a romper lo que vendrá siendo el hierro. Y si yo ahorita voy con un martillo que pueda romper la obsidiana, como por ejemplo el de netherite o el de diamante, como ven, pues si yo rompo, ahora sí se va a romper todo. Y ahora vamos a pasar con lo que vendría siendo esto de, de la bedrock. Como sabrán, antes cuando tú picabas el bloque del centro, se picaba también la bedrock y así se podría obtener y eso estaba muy roto. Pero ahora cuando tú la picas, como ven, pues solo se va a picar los bloques de piedra. Para mí esto es una gran mejora en los martillos y esto pues hace que me encante aún más. Y espero que eso también le guste a ustedes. Y otro bug corregido es que como sabrán la os, y si no lo sabían pues ahorita se los voy a explicar... Si tú rompes un bloque de una hoja, se va a picar alrededor también así como 3x3, pero algo raro que pasaba era que si ponías bloques de piedra o cualquier bloque alrededor, como por ejemplo también tierra con raíces, pongámosle un ejemplo, se rompía todo. Pero ahora si tú rompes solo se va a romper las hojas. Así que eso está perfectamente. Y ahora sí chicos, pasemos con lo más importante de esta actualización. Que vendría siendo las nuevas espadas. Que se llaman las gran espadas. Estas espadas están bastante pero bastante chetadas para mi parecer. Pero sin embargo eh, lo compensa con su crafteo. Ya que su crafteo es muy difícil de, de, de elaborar, por así decirlo. Y lo vamos a ver ahorita mismo. Si nosotros nos vamos al apartado de construcción o al apartado de equipo y le damos a, a, a esta cosita de aquí, se nos va a desplegar el crafteo de todas. Como ven eh, vamos a necesitar de cualquier mineral, vamos a necesitar 5 y vamos a necesitar un bloque, eso nos da un total de aproximadamente 14 del mineral, así que eso está bastante pero bastante cheto y va a ser un poco difícil de encontrarlo. Como ven pues tenemos aquí los crafteos de todo Incluido también de las grandes hachas, de los martillos y también de las palas y las asadas ¿Y cómo funcionan estos o qué traen de especiales estas espadas? Pues verán, yo ahorita voy a invocar a un devastador y le voy a pegar para que vean lo asombroso que es esta espada Si yo ahorita lo coloco y le pego un golpe, como ven lo va a empujar bastante Y va a dejar como una partícula de barrido como las que hay en Java. Y la verdad está bastante, pero bastante cheto. La cantidad de empuje varía según el, el mineral o de qué está hecha la espada, no va a empujar lo mismo una de netherite que una de, de, de madera, como ya sabrán y por último las cosas de netherite no se queman cuando las lanzas en la lava, así que eso está bastante pero bastante bien y antes de irme un pequeño bug, eh, espero que si el creador está viendo esto lo arregle y es que no sé por qué pero solo la pala cuando te, eh, es la única que se puede poner en la mano secundaria, supongo que es un error pero cuando lo haces eh, se pone detrás tuyo y está medio bugueada así que pues solo sería corregir eso y ya está. Y bien, cuéntame qué te ha parecido la actualización de este increíble addon, coméntame allá abajo eh, qué otro mod o addon quieres que te traiga para yo hacerle review, y espero que les guste bastante, no olvides dejarle un like a este video y al del creador, y ahora sí pues nos vemos en un próximo video, chao chao.